Con motivo de la celebración del Día del Periodista, este 5 de abril, el Colegio Dominicano del Periodista Seccional Duarte depositó una ofrenda floral en la tumba de los periodistas fallecidos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los miembros del Colegio Dominicano del Periodista hemos dicho presente aquí ante la bóveda donde descansan eternamente varios de nuestros compañeros, algunos... ...descansan en el Cementerio Viejo... ...pero desde aquí esperamos... ...que le llegue el mensaje... ...que el compañero Nelson Abreu le ha dicho... ...y el, las breves palabras... ...que nosotros recordando... ...el sacrificio... ...del de, ejercicio periodístico... ...de esos compañeros que arriesgaron su vida... ...en época muy difícil... ...hoy no vivimos esa situación de persecuciones... Eh, Del maltrato, como era antes, a la prensa. Esos compañeros forjaron el camino, el camino que nosotros hoy trillamos y que no ha sido más fácil. La democracia que disfrutamos el día de hoy, la poca libertad, podemos decirlo democracia que se disfruta hoy, se debe a ese esfuerzo, a ese sacrificio sus compañeros. Y debemos pedirle lo eterno para ellos. Muchas gracias. Y su noticiero regional, Robinson Palanco.